AFC Televisión, Panorama Valle cauca Hoy tenemos el privilegio de contar con un grupo de estudiantes y unos docentes que han hecho un trabajo muy valioso. Personajes que hacen noticia. Que en la medida que manejen sus emociones pueden aprender mejor. Que se ve reflejado en los buenos resultados y la formación de estos jóvenes. Realmente ellos no deben problemas de quedarse un viernes a leer, a escribir, a cuántos. ¿Cómo nace esta idea, profesor?